RGX1 es un té herbal diseñado para reforzar de manera saludable tu sistema digestivo. Gracias a sus propiedades laxantes y digestivas, te ayuda a obtener un adecuado tránsito intestinal y a sentirte mejor después de una comida abundante y pesada. RGX1 contiene extraordinarios compuestos naturales, como el tamarindo, un fruto rico en fibra conocido por su suave efecto laxante en el intestino. También contiene anís, una planta tradicionalmente usada para reforzar los tratamientos digestivos, gracias a sus propiedades antigases, antiespasmódicas y sedantes. Como todos los productos Fusion, RGX1 es muy fácil de usar. Disuelve el contenido de un sobre en una taza con agua caliente y listo, disfruta y comparte de inmediato sus increíbles beneficios. Te recomendamos tomar una taza después de almorzar o cenar, pero al ser un producto 100% natural, puedes tomar RGX1 siempre que sientas pesadez o indigestión. Si quieres sacar el máximo provecho de los productos Fusion, prueba una combinación poderosa. Te recomendamos, por ejemplo, medio sobre de RGX1 más un stick de Tenocar. Te sentirás mejor después de una comida abundante o pesada y no tendrás que preocuparte por subir de peso. RGX1 está pensado y diseñado para ti que tiendes a extrañirte. Es tu mejor aliado para reforzar y liberar el tránsito de tu sistema digestivo de manera saludable. ¡Hasta la próxima!